Vamos a ver a eh, Arizmendi, la antigua, que está en la calle. A propósito de la pregunta del día, ¿está usted de acuerdo con que se aumente el precio de las bebidas alcohólicas para bajar el consumo, como propone la Organización Panamericana de la Salud? Vamos a ver a Arizmendi, ¿qué nos dice? Adelante. Bajar la bebida. Adelante, adelante Arizmendi. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio y gracias a las personas que cada día sintonizan toda la programación de medios Telenor. En el día de hoy decidimos nueva vez recorrer las calles para escuchar la opinión de la gente en torno al pronunciamiento de la Organización Mundial de la Salud, donde recomendó eh, alzar el precio a los productos, a las bebidas alcohólicas, para evitar que de esta forma eh, se siga incrementando el consumo que se ha, se ha aumentado vertiginosamente en toda América Latina, específicamente por estas fiestas navideñas, donde se convierte en un factor más para que aumente el consumo. Vamos a escuchar la opinión de la gente, a ver, en torno a este planteamiento. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué piensa la gente sobre esta medida que ha anunciado, que ha recomendado la organización mundial de la salud para eh, evitar, evitar el exceso eh, de consumo de alcohol. Caballero, ¿cree usted que aumentando el precio del de, de no, alcohol yo no, yo no se... Caballero, una pregunta, estamos completamente en vivo por el canal 10 de Telenor, ¿cree usted que aumentando los precios del alcohol se disminuiría el consumo? Eso hay que, hay que aumentarlo, porque el que sabe que le hace daño, no lo coman no lo toman. Y todo también. Bien, estamos completamente en vivo por el canal 10 de Telenor para escuchar la opinión de las personas eh, sobre el, la, la recomendación que haya hecho la Organización Mundial de la Salud. Y estamos en estos precisos momentos en la calle Castillo, eh, casi esquina El Carmen, preguntándole a la gente sobre qué tan de acuerdo estaría con que se incremente eh, el precio de las bebidas alcohólicas para evitar... Dama, estamos completamente en vivo para Medios Telenor. ¿Estaría de acuerdo con que se aumente el precio de la bebida alcohólica para evitar el consumo de esto? No, no. no, no, no okay. sé. No, yo no sé. Bueno, está un poco tímida, pero vamos a seguir conversando con la gente a seguir caminando por esta calle de San Francisco de Macorís. Caballero, ¿estaría usted de acuerdo con que se aumente el precio de las bebidas alcohólicas para evitar que siga eh, incrementándose el consumo de este? Si es de la comida, es bueno que baje por el vicio que suba, porque eso no es necesidad. Ajá. ¿Y usted, mamá, estaría de acuerdo con que suban el precio de las bebidas alcohólicas para evitar el consumo de este? Sí, que baje la comida, que la madre de familia, estamos en la última página de la mascota ya, ya no encontramos qué hacer, con un sueldo mínimo, y se gasta más de 40 mil, y lo que se gana son 10 mil, 8 mil, por eso es que hay tanta delincuencia en la calle. Y otra cosa, ah, el, el problema de Ale, que está haciendo una caña por las 5, y los badenes ya no pueden pasar los muchachos para la escuela, ni las mujeres para la iglesia, en los grullones. Bien, ahí escucharon las declaraciones de la opinión de las personas en torno a esta recomendación que está haciendo la Organización Mundial de la Salud. Y vamos a conversar aquí con uno de estos caballeros en esta parada del motoconcho. Caballero, ¿estaría de acuerdo con el pronunciamiento que hiciera el Ministerio eh, de, de, de la Salud de que hay que aumentar el precio de las bebidas alcohólicas para eh, disminuir el consumo de este. No les sé decir sí ahí, pero no estoy de acuerdo. No, de acuerdo. No. Okay. no lo sé decir, sí. no estoy de acuerdo con nada. Bien, ahí escucharon las diversas reacciones de los ciudadanos en torno a esta recomendación que hiciera la Organización Mundial de la Salud. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Estamos de vuelta, mis amigos. Bueno, interesante, ¿verdad? El, el recorrido que hace Arizmendi preguntándole a la gente, pero hubo uno ahí que dice que no, que no está de acuerdo, no está de acuerdo, de acuerdo. pero no se dejó ver, sí, se, dejen, se mantuvo con el golpe. Que, que dejen va. el romo y la cerveza como tan. bueno